Bienvenidos todos, somos Sofi y Nico de Chill and Create y el día de hoy les traemos un video que nos presenta y nos representa No queríamos dejar pasar la oportunidad que nos dio Sony de decirles quiénes somos y qué amamos hacer ¡Vamos! Esta soy yo Y este soy yo Si tendríamos que definirnos en tres palabras yo diría que soy Compañera Frontal y detallista y yo diría que soy creativo sensible y perseverante a simple vista uno podría decir que somos un poco distintos en abril de 2018 el universo hizo que estos dos polos opuestos se encuentren y más allá de la atracción que sentía uno por el otro teníamos un fuerte en común la fotografía desde el primer día, si teníamos tiempo libre y algo de plata para combustible, nos íbamos, con nuestra nave lejos de la ciudad. Hasta que un día nos dimos cuenta de que a nuestro estilo de vida le faltaba algo, y ese algo era ella, porque para nosotros uno más uno es igual a tres. Rufina, nombre compuesto por seis letras que fue elegido por su abuelo Daniel, también conocido como el señor de la misa legendaria ella simplemente es ella y para nosotros ella es todo y así fue como nos convertimos en un equipo de tres, como los tres mosqueteros, los tres chiflados y por qué no, los billis siempre con ganas y cámara en mano recorrimos incontables kilómetros dentro de nuestra querida provincia subimos montañas, visitamos cascadas dormimos en el bosque y también dormimos en la estepa Soltar lo que uno quiere y la hace feliz es de las cosas más difíciles. Convencidos de lo que queríamos para nuestra vida en el 2019, dejamos seguir a nuestra nave. Nave que supo ser hogar de estos tres extraterrestres fueguinos. Ahora se preguntarán, ¿qué queríamos para nuestra vida? Nada más ni nada menos que vivir con esa sensación constante de libertad y felicidad que teníamos cuando salíamos los fines de semana. Nosotros solo queríamos vivir el presente, y así fue como llegó ella la cuarta integrante de Chill and Create. Con su facha de estar años parada, para nosotros era hermosa, nos llenaba de ilusión día a día y la presumíamos por todos lados. Cuando nos pusimos en campaña de refaccionarla y hacerla a nuestro hogar, llegó la pandemia y con la pandemia vino la cuarentena, el decaimiento económico, el estanque creativo y lo peor de todo, el desánimo. ¿Qué pasó después? No bajamos los brazos porque las ganas eran más fuertes. Entendimos que el contexto que estábamos atravesando no era algo que pudiésemos controlar y con mucho esfuerzo, garra y llantos de por medio, pasamos esta etapa que de verdad pensamos que no íbamos a pasar. Siempre decimos que somos cuatro en esta aventura, pero después de ver todo este video y todo el rejunte material que tenemos, nos atrevemos a decir que el arte, la fotografía y la creación de contenido también tiene su lugar en nuestro sueño. Hoy, tres años después, estamos a esto de salir a cumplir nuestros sueños. Estamos a esto de salir a vivir la vida que tanto anhelamos y poder compartirla con ustedes. Los invitamos a suscribirse y a formar parte de este viaje que todavía no empezó en kilómetros, pero sí en emociones. Los esperamos el próximo domingo a la noche para el tan esperado Van Tour de la amada Leica. Nos vemos.